Hola, ¿qué tal a todos? Y muy buenas tardes a todos los que se van a estar uniendo al streaming del día de hoy. Eh, en esta oportunidad vamos a estar con un streaming con Roberto Cortés, que él es parte del de equipo de desarrollo de Quarkus en Red Hat. Entonces, entre otras cosas, él es Java Champion y es también organizador del grupo de usuarios Java de Portugal y trabaja actualmente en Red Hat, pero creo que él les puede contar un poco más al respecto. Entonces, bienvenido Roberto, y entonces muy, muy agradecidos de estar que estés con el el día de hoy. Hola Víctor, muchas gracias por tenerme ahí. Uh, es un placer estar, estar a ustedes, con ustedes hoy. Antes de más, eh, quiero pedir un poco perdón si mi español no está muy bueno, porque uh, nosotros, no, no sé si ustedes lo saben, yo soy de Venezuela, pero ya vivo a muchos años en Portugal. Entonces, mi español ya es una mezcla entre uh, portugués y español. Uh, por eso, si ustedes le, lo oyen una palabra rara, algo así que no lo entienden, es posiblemente algo que lo, lo tengo dito en, en, en portugués. Entonces, espero que ustedes puedan entender todo lo que lo voy a decir hoy. Si no, lo, me lo digan y yo lo tento corregir. Ok. Entonces, si quieres, compartes tu pantalla para que iniciemos la, la presentación. Están llegando ya las personas. Y a los que se están uniendo al streaming, recuerden que pueden colocar los comentarios en Facebook y los vamos a estar respondiendo al aire. Al final, tenemos una dinámica para una licencia IntelliJIT. Entonces, quédense hasta el final y no se lo pierdan. Último aviso. Y, por favor, compartan el streaming para que llegue a, a más personas. Muy bien, gracias. Entonces, una cosa que también lo voy a hacer, ya le he dicho a Víctor, si ustedes tienen alguna cosa que quieran preguntar, lo pueden hacer cuando quieran, no hay problema ninguno, pueden interrumpir. Tengo todo gusto de responder a algo que ustedes quieran hacer durante la presentación. Entonces, déjame compartir mi pantalla ahí. Y yo tengo un todo uno unos uno slide ahí, uh, y después lo voy a hacer con, con código y de demostraciones, entonces, para hacer esto un poco más interactivo. Uh, entonces, muchas gracias por tenernos ahí hoy. a uh, Lo que les voy a enseñar hoy va a ser un poco, lo voy a dar, claro, que un poquito de... de, de, de eh, de cuarcos es la, la, la el objetivo para para hoy entonces lo voy a hacer el parte introductoria cl como claro que sí uh, y después demos de, de, de, de varias demos de Cuarcos y claro que después tenemos las cuestiones en el final si ustedes quieren pero como lo he dicho antes lo pueden hacer eh, cuando quieren entonces Cuarcos, lo que lo que es cuarcos uh, una de las cosas que ustedes pueden hacer es lo que muchas veces yo hago también, es cuando quieren saber algo, ustedes lo pueden ir al, al website de, de, de esa tecnología o con no puede, puede no ser tecnología, puede ser cualquier cosa, sí, para, para entender algo. Entonces, esto, esto es una copia de la definición que nos, nosotros tenemos en nuestro website. Uh, que es, nosotros decimos que Quarkus es un, un stack nativo para java uh, y para, para OpenJDK y para el BM, que he construido de las mejores y de las mm, y los estándares más usuales uh, de las librerías de java que están en el ecosistema entonces una, una broma que, que, que nosotros, nosotros podemos decir es que muy probablemente ustedes mismos que no tengan usado Quarkus Uh, hasta ahora ya tienen 5 6 7 años de experiencia de cuarcos porque lo que los voy a, a poner ahí es que todo lo que ustedes van a ver es cosas que probablemente ustedes ya han visto antes lo que lo que lo que cambia aquí un poquito es a uh, nosotros lo que les vamos a decir es el, la felicidad del desarrollador nosotros uh, no lo no sé bien cómo ir traducir este developer por joy pero algo que nosotros intentamos hacer con Quarko es mejorar la usabilidad y, y hacer con que ustedes tengan un, un ambiente donde de, de, de, de pueden hacer vuestras aplicaciones que sean más productivos, que sean más um, efectivos, a, hacer todo lo que tienen que hacer con vuestra aplicación. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo nosotros podemos hacer eso? Bien, si ustedes ya tienen hecho, y espero que sí, algunas aplicaciones de Java, ustedes ya saben que eh, normalmente si ustedes están haciendo algo como un, un aplicativo web, eh, pueden tener un algo como un, una framework con Spring Boot or, o, o algo como con JavaX o Jakarta, con Liberty o Wildfly, ¿sí? Um, entonces, ustedes uh, empiezan a hacer esta aplicación, ustedes le, le, le, le hacen un build y un deploy y ustedes pueden ver lo que ha pasado, ¿sí? Pero, pues, una cosa que, que, que, que, que nos, que nos atormenta desde que, que Java está con nosotros es que si ustedes quieren hacer un cambio en vuestra aplicación Uh, lo que tienen que hacer es, ok, uh, hacen en y después, después tienen que, que, que recompilar todo el código, tienen que hacer un, un restart en servidor, y, y en todo esto ustedes han gasto segundos, 10, 15, 20, pero de, dependiendo de la aplicación, y si fue una aplicación más grande, pueden uh, usar varios minutos para hacer esta operación. Entonces es algo que, que, que, que en verdad es muy uh, muy fastidioso para, para los desarrolladores tienen que pasar por este uh, por todo este proceso, sí. Entonces algo que nosotros hacemos en Quarkus es um, nosotros podemos cambiar el código directamente en el en Quarkus y ustedes no tienen que hacer todo este trabajo de recompilar hacer un restart en el servidor todo todo eso entonces lo ¿no? que nosotros hemos algo muy sencillo que es nosotros uh, venimos todos los cambios que ustedes hacen en el código en vuestro IDE vuestro editor favorito y los uh, cargamos directamente en en, en Quarkos otra vez entonces lo voy a hacer solo una una una una pequeña demo para ustedes a uh, poder ver lo que estoy hablando y entonces, esto va a marcar un poquito lo que tenemos para, para, para hacer hoy. Entonces, voy a poner esto un poco mayor. Y también ya está. Entonces, lo que voy a hacer es aquí, es tengo una, una aplicación de quarkos lo voy <coughs> perdón, a ejecutar en, en modo de deshallador. Entonces, todo lo hago eso con Quarkus Dev. Uh, y ahí tengo cuatro cosas que en, en dev uh, Y ahora lo que voy a hacer es voy aquí a mi IDE no, no lo voy a entrar en... no lo voy a hacer muchos... Uh, uh, no quiero entrar en muchos pormenores en el código aún uh, Esto es solo un, un, un servicio sencillo que lo que nosotros nos da Es un número uh, random para para crear un ID de un libro, no interesa mucho ahora. Pero si me voy aquí, a este browser aquí, déjame poner esto así. Muy bien. Y esto, cuarto está en 881. Voy a hacer 81: Number, Generate. Y ahora, si ustedes vienen, esto está. Siempre que, que, que, que yo uh, hago un refresh en, en el browser, ustedes ven un número diferente, ¿sí? Pero lo que voy a hacer es... Voy aquí a Quarkos y le voy a hacer uh, number. le voy a cambiar este, esta, este response y lo voy a hacer Hola guatejug. Y se lo hago un restart aquí, Now, todos pueden ver what ¿Sí? entonces lo que yo he hecho, es muy sencillo, yo solo lo que he hecho aquí es uh, cambiar el código aquí, de, me volví al browser, le hice un refresh y Quarkos ha recargado todo, todo el código que, que está cambiado, entonces nunca tengo que parar el servidor, hacer un recompile, entonces nada, nada de eso se, se, se pasa. Y... Bien, ustedes pueden estar diciendo, sí, fue un cambio muy sencillo. Uh, pues, eh, probablemente con cambios más complejos no, no funciona. Uh, lo puede decir que también funciona con cosas más complejas. Si, si, si me vengo aquí lo puedo hacer un hacer un, un, un, un, un, un nuevo uh, servicio aquí. Voy a decir, hola, ahora... Uh, y aquí lo voy a decir return response ok, solo con hola. Así, esto está en una interfaz, entonces puede hacer response hola. Y esto, es, esto lleva un get, esto lleva un pad con hola. Entonces, ya tienen, ya están viendo que tengo aquí un poco, un caso un poco más complejo. Estoy haciendo un nuevo método, le pongo una interfaz y si le ven aquí y ya no ahora digo hola. ¿Tiene, tiene, tiene hola, sí. Entonces, déjame poner aquí un poquito más. Está bien que, que, que también funciona para casos más complejos. Entonces, esto, esto es algo que me encanta mucho en lo que hacemos en Quarko es porque um, lo hace que sea muy sencillo y, y un placer muy grande trabajar con este tipo de cosas porque uh, lo como hemos dicho antes, esto retira un poco de, de, de todo el proceso que es uh, aburrido de tener que hacer el recompile, el restart, tener que esperar otra vez que aplicación se cargue otra vez, y ir otra vez el browser y hacer el, ver lo que ha pasado. Entonces, esto para mí es algo que tiene bastante valor en lo que cualquier puede hacer. Entonces, déjame cambiar otra vez para, para los slides. No sé, no sé si tenemos alguna cuestión para allá. Si tenemos, lo puede hacer. Perdón, entonces ahora voy a hablar un poquito de, de cómo es que cómo Quarkus funciona internamente uh, para ustedes poder entender un poco de las cosas que nosotros decimos que, que, que podemos hacer con Quarkus Bien, si ustedes uh, se piensan en un uh, framework tradicional como uh, un aplicativo uh, de Wildfly o Liberty o, o mismo un Spring tradicional lo que ustedes tienen es algo que... Vuestro código que es compilado uh, Y nosotros hablo, uh, llamamos eso el build time Y eso lo que hace es un, un Word, un JAR, lo que sea Y después lo que tienen es eh, toda la parte del runtime Que es cuando vuestro aplicación Se pasa a un uh, application container o un servidor o lo que sea Y lo va a usar vuestro, uh, uh, vuestro aplicativo JAR o Word para cargar toda la aplicación, después muchas operaciones se pasan por ahí, lo que es cargar uh, otros uh, archivos de configuración, hacer scan al classpad, uh, crear metamodelos y después oh, todo eso estar hecho es que vuestra aplicación se, se carga y ustedes lo pueden lo pueden ver. Bien, ustedes si pensan un poco, muchas de esas operaciones cuando se está a empezar un, una aplicación son siempre las mismas, entonces nosotros podemos pensar que esas operaciones podrían ser hechas eh, cuando están siendo el compás de la aplicación Entonces eso es lo que nos, nos, nos, nos tentamos hacer en cuarcos. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen... Un, un archivo de configuración que tiene que ser cargado por, vuestro, por vuestra aplicación o por algo que... por una librería, lo que sea y después lo que pasa es que esta librería lo hace un metadato uh, para cargar en memoria Entonces todo eso nosotros podemos hacerlo cuando están compilando la aplicación Entonces eso tiene, tiene dos ventajas que una es porque hacemos muchas de esas operaciones cuando están compilando la aplicación Entonces eso significa que Quarkus se va a cargar la aplicación mucho más rápido uh, Otra es que como ese código que ha cargado uh, cuando está usando el compile Ya no es necesario para runtime Entonces eso también significa que nosotros no vamos a usar tanta memoria como era necesario si ustedes piensan, vamos a hacer un ejemplo muy muy rápido No lo sé si ustedes aquí están familiarizados con evernet uh, Pero pienso que sí, porque Ivernate es un framework mucho popular Entonces, por ejemplo, lo que pasa con Ivernate, ustedes tienen Vuestras entidades, ustedes lo que pasa es tienen un pollo donde pueden La nutrición de Entity y eso va a mapear con vuestro modelo de dados Entonces lo que Ivernate hace cuando está cargando la aplicación es Um, va a buscar esas anotaciones, uh, que va a crear un modelo de dados en memoria para hacer todos, todas las transiciones que tiene que hacer con, con el base de datos. Pero todo eso puede ser hecho en compile time y preparado de tal forma que cuando la aplicación está a empezar, no tiene que hacer el scan del ClassPath para procurar, para buscar las entidades, no tienen que cargar todo Uh, en, en memoria todo eso puede ser es, hecho antes <coughs> perdón entonces si, si ustedes hacen todas estas operaciones um, cuando están haciendo el build eso significa que lo están uh, están uh, salvando tiempo cuando están a, a, a empezar vuestra aplicación porque ya no tienen que hacer tantas operaciones cuando están empezando la aplicación. Y segundo, otra cosa que no hacemos en Quarkus, es, bien, a mucho código que solo es usado una vez, en de esta aplicación, por ejemplo, este código Divernet que busca en el Classpad y busca las entidades y pues carga en memoria, después de eso estar hecho, ese código no es más utilizado. Uh, pero la JPM, de, de la manera que, que funciona... Uh, después de una clase estar cargada en su memoria, um, nunca más se, se va Entonces, nosotros lo que hacemos es, como este, este, este, este código ya no es más necesario para cargar Porque ya lo hemos dicho en, en build time uh, Entonces no es cargado en el time Lo que significa que también Quarkos va a usar menos memoria cuando está a ejecutar vuestra aplicación Entonces, para intentar hacer aquí un poquito de, de, de, de, de, uh, de un resumo, eh, nosotros tentamos mover el máximo que podemos uh, de runtime para build-time. Entonces, lo que va a pasar es que eso va a minimizar el número de dependencias que nosotros tenemos que utilizar uh, en runtime. Entonces, si tiene menos dependencias, también significa que vamos a cargar menos cosas de memoria. Maximizamos la eliminación de, de, de, de lo que llamamos de dead code, y eso es código que no es más utilizado porque ya, ya, ya, ya, ya la ha he hecho las operaciones uh, en el compile. E introducimos aquí lo que hablamos de metadata contractos, que es una forma de podermos pasar información de build time para runtime. Entonces, por ejemplo, en el caso de Avernet, lo que hacemos es. Le va a hacer todas esas operaciones. Nosotros tenemos un metadato uh, que, que, que todo eso ya está cargado. Entonces la aplicación de Quarkus lo que va a hacer, en, en vez de hacer las, uh, las operaciones típicas de Evernet, lo que va a hacer es va a cargar uh, este metadato que ya hemos pre-preparado uh, para ser hacer, para hacer mucho más rápido. Para ustedes tienen, tienen una idea, Entonces, estos son, son algunos uh, valores que nosotros hemos observado de algunos, algunas pruebas que tenemos de hecho entonces si ustedes uh, lo van y lo, lo buscan una aplicación uh, REST tradicional uh, nosotros hemos visto que esas aplicaciones pueden variar entre 130 140 megas de memoria uh, pero si os, ustedes lo hacen en la misma aplicación en Quarkus, nosotros vemos Uh, una uso de memoria que es casi la mitad, el 73 uh, o 70 megas uh, que tenemos ahí. Y si ustedes pueden ejecutar cuarcos en modo nativo, y ya lo voy a hablar un poco más de nativo, ustedes ven un, un, una reducción de memoria gigantesca, casi 10 veces menos. Ahora, si ustedes ven algo como una aplicación REST con crude, o sea, REST con Ivernet, ya con base de datos, ya tiene un poco más de complejidad Entonces, viene una aplicación con 200 megas, siendo la, la, la, la, la stack tradicional. Um, si ustedes lo van a ver en aplicación de Quarkos, ya usa un poco más que la, que, que, que la anterior, pero, sin embargo, usa menos que, que, que, que la tradicional. Entonces, vamos con 145 ahí. Pero la, el nativo, más o más está, eh, menos, está, menos, 10 uh, veces de memoria ahora si ustedes vamos a ver la, la, la, el tiempo que la, que la aplicación tarda a cargar y hasta que pueda hacer el primero uh, response entonces bien que Quarko lo carga en menos de un segundo cosas que hay aplicaciones tradicionales lo pueden uh, tardar 5 seis siete 10 10 uh, aún más esto es claro que, que depende siempre de, de la aplicación que están, que están hablando. Pero lo que nosotros vemos es que Quarkus no, so, no solo usa menos memoria, pero también carga las aplicaciones mucho más rápido. Entonces, eso, eso, eso es, un, es algo que, que, que es importante en, esto, en este tiempo donde podemos queremos cargar y usar nuestras aplicaciones en, en ambientes cloud. Claro que todos nosotros nos gusta de tener nuestras aplicaciones con menos memoria y menos uh, CPU, uh, pero esto es bastante más importante de lo que lo que parece, porque si ustedes piensan un poquito y si ustedes tienen alguna experiencia en uh, cargar aplicativos en cloud, la cloud una cosa que que que, que veo que, que, que cambió es el modo donde con usted tienen que, que, que usar los recursos. Entonces, por ejemplo, en el pasado, 5 um, o diez años atrás, nosotros lo que hacíamos era, nosotros um, íbamos y comprábamos un, un rack, lo que sea, pero los recursos estaban allá. Uh, muchas veces lo que hacíamos era, ese, ese rack ya tenía un, mucho más recursos que nosotros necesitábamos ya para a precaver algo de la aplicación necesitar de más memoria o cpu um, pero lo que lo que hacemos ahora en Concloud es ustedes tienen que pagar exactamente toda la memoria y todo el cpu que ustedes están utilizando entonces si ustedes piensan que tienen um, un producto o, o, o un servicio lo que sea que tienen que que ejecutar en 100, 200 uh, aplicativos en, en cloud. Si ustedes necesitan de 100 o 200 MB de memoria para, para cada uno, más 10 o 15 segundos para arrancar cada uno, si ustedes pueden uh, uh, tener un aplicativo de Quarkus en vez de este y, y usar mucho menos memoria y mucho, mucho menos CPU, entonces, lo que ustedes van a pagar por vuestro uh, Cloud Provider va a ser mucho menos uh, Porque el Cloud Provider lo está a cobrar por, por la CPU que ustedes están utilizando y la memoria Entonces, antes me, antes de, de, de, de yo estoy trabajando en, en reddit yo estaba trabajando para como uh, un freelancer Y entonces, uno de mis clientes le he puesto cuarco, en sus aplicaciones y él estaba usando uh, Amazon y como cloud provider y nosotros vimos un grande, una gran diferencia de los costos que nosotros estábamos pagando por esos servicios porque estábamos usando mucha memoria y mucho CPU y con Qualcomm nosotros podemos usar mucho menos, entonces uh, fue posible nosotros pagar muy menos memoria y mucho menos CPU y claro que, que, que, que, que la persona para que estaba trabajando se ficó mucho más contenta porque tenía menos dinero para, para pagar en esos servicios. Roberto, acá está la primera pregunta. Eh, sí. Andy Estrada nos pregunta, hola, ¿Quarkus es serverless? O oh, me imagino que también es, se puede trabajar en serverless. Uh, sí, claro que sí. Uh, lo... lo, lo, lo la cosa más interesante que Quarkus tiene es que nosotros tenemos visto que Quarkus tiene, tiene sido utilizado para, para, para muchas cosas. Lo, lo pueden hacer con microservicios, lo pueden hacer como servidores, lo pueden hacer como para hacer clics, uh, lo pueden hacer para uh, dispositivos embeddables como Raspberry Pi, lo pueden usar como, como lo quieran. Hasta lo, hasta lo pueden usar para hacer uh, monolito uh, monolitos si, si lo quieran funciona como para, para todos esos casos entonces solo una, una, una, una cuestión de, de, de ver cómo, cómo lo quieren usar y ya está uh, espero que tenga respondido a la cuestión um, entonces para, para, para aquí para continuar aquí un poco Uh, nosotros ten, uh, intentamos poner Quarkos lo más eficiente posible para, para eso uh, reducir todo el overhead que que podemos tener cuarco uh, es bastante uh, está bastante integrado con cosas como Kubernetes y, y containers container software para, para, para poder hacer precisamente cuarcos como serverless o o cuarcos en el cloud y después también algo que nosotros tenemos hecho es la integración con GraalVM, VM que lo voy a hablar uh, ahora y eso también fue una de las grandes motivaciones para cual nosotros hemos hecho muchos de los cambios que, que y muchas de las cosas que Quarkus tiene haciendo una introducción mucho rápida para GraalVM, VM porque Google VM no es el foco de la presentación hoy pero es algo que que ustedes deben a saber que existe, si no lo saben Bien, GraalVM es una... También es una, una virtual machine para, para para Java Y lo puede hacer todo con, que, que lo hace el hotspot O otras distribuciones de, de, de, de, del JDK Pero GraalVM tiene algo que... Um, que se tornó muy interesante y, y, y que muchos otros aplicativos lo empezaron a mirar que es el modo nativo, entonces lo que lo que es el modo nativo, el modo nativo es... GradvM permite... Um, mirar a vuestra aplicación y convertir vuestra aplicación en algo ejecutado completamente nativo uh, y entonces cuando, cuando GradvM um, acaba de hacer esa transformación lo que ustedes tienen es un binario completo que... No, no necesita de la JVM para ejecutar um, Aún hay una J, una VM, pero no es la JVM más Es algo llamado substrat-VM que, que hace parte de la imagen de, de, de nativa de, de, de GraalVM Pero lo que pasa es que para, para, para la GraalVM poder hacer esta transformación Uh, existen algunas limitaciones entonces si ustedes piensan como un, un binario o un ejecutivo completamente binario hay cosas que que como ustedes ya no tienen JVM más hay cosas que, que que que que no dan no funcionan Entonces, por ejemplo dynamic class loading no no es soportado no no no lo podemos hacer con con con, con el modo nativo de GraalVM Uh, después de otras cosas que están soportadas, más necesitan de configuración, uh, como Reflection. Uh, otras cosas que no están soportadas, es el Security Manager o el MX. Bien, hay, hay, hay, hay muchas limitaciones que, que, que, que pasan ahí. Pero lo que nos puede decir es: si ustedes lo buscan un aplicativo tradicional y lo intentan convertir con la VM, uh, muy probablemente lo, lo, no lo van a conseguir. Solo, si, fue muy, solo si, si es muy sencillo Pero si es un poco más complejo Por causa de todas estas intenciones no, no lo va a pasar Entonces, uno, una de las cosas que nosotros, nosotros también hacemos en cuarco es Nosotros nos garantimos que Todo lo que ustedes van a hacer en vuestra aplicación Lo pueden compilar para nativo Y todo lo que nos hacemos es Nosotros miramos a vuestra aplicación y hacemos todos los cambios que tienen que ser hechos Para que la GraveM lo pueda transformar para, para un nativo ejecutable uh, entonces nosotros no sí, sé si ustedes la acuerdan una cosa que los he dicho antes que es la broma que si uh, si ustedes no han hecho cuarcos hasta ahora bien probablemente ustedes ya tienen 5 o 6 años de experiencia de cuarco y eso es porque una de las cosas que nosotros hemos hecho es Quarkus no utiliza uh, ninguna API privada o ninguna API uh, suya. Bien, nosotros tenemos unas APIs que, que, para extender cosas, pero todo, todo, todo. Todo el framework lo usa APIs que ya existen ahí. Entonces, si ustedes tienen, quieren hacer algo con, con REST, se lo pueden usar con REST Easy o Jack Series. Si ustedes quieren hacer algo con Kafka, lo pueden hacer. Quieren usar las APIs de MyCoprofile, lo pueden usar. Uh, quieren, quieren hacer banco de dados, usan un Ibernet con, con JPA. Um, entonces, todo, todo, todo, todo eso, ustedes probablemente ya lo han hecho antes. Y lo pueden usar para hacer vuestra aplicación. Uh, aún más, lo que lo puedo hacer también es... Cuando me, me voy a, al demo, lo voy a, a enseñar y lo voy a buscar por, por, por, por cosas de Quark, y no lo va a, a, a encontrar nada, porque todas las aplicaciones que le he hecho, nunca tengo que usar nada que sea específico de Quark en el nivel de la, de la API. Entonces, todas las APIs que ustedes pueden usar ya son APIs conocidas, y lo pueden usar uh, sin ningún problema. Entonces, eso... Lo que pasa ahí es que uh, ustedes, no, ustedes no tienen que, que aprender nada diferente para empezar a hacer una aplicación de Quarkos uh, hoy. Ahora yo, yo yo yo he hablado mucho en en, en build time, en runtime y, y ahora estas frameworks y varias que nosotros usamos um, todo todo esto es de hecho no usando lo que nos llamamos las, las extensiones de quarkus entonces las extensiones de quarkus es lo que tiene la lógica para um, podermos hacer que la librería sea compatible con todo que nosotros hemos uh, hablado anteriormente que sí. es todo el proceso de, de build time todo el proceso de, de, de transformar la aplicación para, para nativo uh, y por ahí entonces, eh, esto es lo, lo que tenemos que hacer Para que... eso no significa que... Uh, nosotros, nosotros no puedan hacer vuestras extensiones Nosotros ya tenemos extensiones tenemos para, para, para todas esas librerías Entonces, lo que yo quiero decir ahí es que... Quarkos aún ejecuta en la JPM Entonces, todo lo que existe en el ecosistema, lo puede, lo, los otros lo pueden usar Pero si ustedes quieren... Que vuestra librería que quiera usar uh, pueda uh, usar todos estos trucos como el build time o, o, o estar preparada para, para poder uh, ser compilada para nativo va a necesitar de tener, de tener una extensión de cuarcos que pueda mirar toda, toda, toda la librería todo, todo lo que pasa ahí y poder hacer las transformaciones necesarias para para, para eso hasta puede haber un librería que no necesita de hacerlo, y entonces no necesitan las extensiones para eso, pero... Uh, en, ...por esa experiencia hay siempre algunas cositas que la librería tenemos que, que, que, que, que, que reescribir o que tenemos que, que, que, que cambiar... ...para que todo eso pueda ser compatible. No es muy difícil hacer una extensión de Quarko, uh, si lo quieren hacer. Pero, no, como lo ya he dicho antes, nosotros ya tenemos extensiones para las cosas más populares... Entonces, si ustedes quieren escribir algo de una aplicación de Quarkus, no es muy uh, probable que ustedes tengan que hacer la extensión. Uh, muy probablemente ustedes ya la van a tener disponible para ustedes la poder usar en todo el ecosistema que, que, que ya está disponible para Quarkus. Bien, ustedes pueden... Uh, oír que Quarko es un compilador activo, o solo para Kubernetes, solo para para aplicaciones pequeñas. Bien, uh, en mi opinión, Quarko es mucho más que eso. Yo ya he dicho un poco de eso en la cuestión que me han preguntado antes. Pero, ustedes pueden usar Quarko como como, como native compiler, sí, usando el pero es completamente opcional. Ustedes pueden... Uh, usar Quarko con la JVM tradicional y aún tienen uh, uh, todo todo todo todo el gaño de performance de, de, de CPU y de memoria no, no no tanto como tienen con modo nativo más mejor que algo más tradicional lo pueden hacer para servicios REST para messaging um, para bots para, para batch jobs lo que quieren, lo que quieran hacer a eso Uh, serverless microservicios um, cuarcos no es una copia de spring uh, nos tenemos todo todo full stack uh, en el sistema para contenedores y para kubernetes uh, pero si quieran para los, los, los, los aficionados de spring o si no quieren estar a, a, a cambiar las APIs que ustedes lo, lo, lo, lo utilizan. Nosotros también tenemos integraciones con las APIs de Spring entonces si quieren hacer un servicio REST lo pueden usar con las APIs de Spring para solo Quarko. Entonces, Quarkos... Uh, ustedes están haciendo algo en Quarkos uh, que parece Spring pero pero usa Quarkos para, para ejecutar uh, todo eso También lo voy a, a, a hacer un ejemplo con eso entonces, para, para terminar aquí la, la presentación, antes de ir para las demos, uh, Quarkus es un proyecto de, de comunidad, uh, ya, ya tenemos más, ahora esto está, está actualizado, ya tenemos más de 500 uh, committers. es uh, uh, un proyecto open source, uh, es uh, patrocinado por, por, por Reddit, uh, pero ustedes no tienen que, que, que se preocupar porque el proyecto va se va a quedar open source uh, con, con, con una licencia permisiva, entonces no, no, no se tienen que preocupar que eso va uh, a ser un problema um, lo, pueden, lo pueden encontrar en GitHub, como, claro, y, y pueden, tienen una mailing list y un, y un canal donde pueden uh, hablar con, con los desarrolladores de Quarkus, Pero pero lo más interesante ahora es hacernos aquí unas demos, para ustedes ver un poco más lo que podemos hacer con Quarkus. Entonces, lo que voy a hacer ahora, eh, yo lo no estaba a, a, a mostrar aquí una, una aplicación que ya tenía, pero lo que voy a hacer ahí es, déjame poner un poco mayor esto. Entonces, ustedes van a decir hoy, quiero, quiero empezar a hacer una aplicación de Quarko, entonces lo que ustedes pueden hacer es, ustedes pueden venir a este website llamado code.quarkus.io y, y en Code quarkus lo que pueden hacer es uh, me dicen, hey, esto es el grupo ID, artefacto ID del proyecto que yo quiero hacer uh, puede ser con Maven o con Gradle uh, y después de ahí ustedes pueden escoger lo que puede, quieren incluir en vuestro aplicativo de Quarcos. entonces ahí ustedes pueden escoger uh, Restless con Jack service con Jackson, uh, Vertex GraphQL, uh, y ahí tienen uh, todas las extensiones que Quarko vos da. Uh, como pueden ver es un, una lista grande. Tienen la vernet, los drivers de JDBC, uh, APIs de Amazon, uh, Elasticsearch, uh, APIs de Google. Bien, pueden ver que eso es bastante comprensivo, Kafka, uh, Logging, uh, tenemos, tenemos uh, equivalentes de Reactive para, para todas las librerías Entonces, tienen, pueden ver, tenemos uh, Vertex, Cybernet Reactive, uh, las, el, dri el Driver Reactive para, para, para los bancos de datos, Postgres, MySQL Uh, Reactive Jackson, React Jackson B. Entonces, si ustedes quieren hacer una aplicación reactiva, lo pueden hacer también con con con con, con esas extensiones, uh, las extensiones de de, de para Kubernetes. Uh, entonces pueden ver que tienen, hay muchas cosas ahí que ustedes pueden pueden usar. ¿sí? Todo todo todo Stack de Camel también está está ahí disponible. Entonces lo voy solo a hacer muy sencillo. Uh, puede ser Jackson RS y Jackson y lo digo uh, generate y esto lo que va a hacer es la va a hacer un zip file que ustedes lo pueden uh, después quitar y se lo voy aquí a un zip with Quarcos uh, y ahí tiene el um, Bien, tienen un esqueleto de, de la aplicación que ustedes pueden pueden hacer entonces ahí en vuestro IDE lo pueden cargar uh, y lo pueden ver uh, lo que tienen ahí, entonces no vamos a hacer muchas cosas con eso, pero así ustedes vienen que lo que pueden esperar con eso A ver ahí... Ah, está cargando ahí unas cosas más, ahí está Y ahí tiene una imagen de Docker que ustedes pueden hacer Tienen un ejemplo de un servicio REST ah, Unas resources y unos testes, unas pruebas, nada, nada de más ah, Pero yo voy, yo voy al, al, al, al ejemplo que yo tenía antes Que lo estaba mostrando mostrar porque tiene un, poco, con un poquito de cosas más y lo que lo estaba haciendo antes era el modo de, de Dev, déjame hacer el, poner el modo de Dev aquí otra vez. No es este, es aquí. Y ahora, una cosa que yo voy a hacer ahí en, en, en, en este módulo es: lo voy aquí le voy a hacer un, un Find. Por Quarkos, y la única cosa que ustedes en, consiguen ver que, que tiene Quarkos es una anotación llamada Quarkos Test, porque todo, todo el código que está ahí es código estándar. Uh, lo que tiene ahí es un resource que es una API que usa anotaciones de Jack Series. Uh, este es el servicio que yo tenía. Uh, también no tiene nada de, de, de Quarkos uh, entonces la única cosa que yo tengo ahí de Quarkos es uh, este, esta versión de Quarkos test lo, lo que hace es empieza uh, todo el contexto que Quarkos necesita para ejecutar un teste en el ambiente de Quarkos pero entonces eso no es nada de más entonces probablemente lo que están viendo ahí ustedes ya, ya, ya lo reconocen tiene las intenciones de, de REST, tienen las intenciones de, de OpenAPI Uh, y poco más Entonces ahí Ahora que, que, que tengo uh, Quarkos a ejecutar otra vez me voy aquí al, al localhost Ustedes vienen que esta es la, la, la consola de, de dev de Quarkos Ustedes pueden ver que tiene los, los endpoints que están disponibles y pues tiene unos un endpoints adicionales Uh, de CDI pueden ver la consola de Dev, uh, está un poquito grande. Entonces, la consola de Dev lo que tiene es las extensiones que están ejecutando ahora en Quarkus y pueden ver la documentación directamente. Entonces, eso está usando lo OpenAPI. Si lo carga aquí, le, le va a la documentación directa de Quarkus para OpenAPI. O si ustedes quieren saber de configuración. También pueden cargar ahí y van a todo como lo pueden configurar vuestra aplicación. Uh, <coughs> tiene aquí un Swagger UI, UI uh, también. Entonces eso hace parte de, de, de, de la extensión de, de OpenAPI. Y todo lo que van viendo aquí, ustedes ven uh, los, los endpoints de ELF y, y de hoy también de OpenAPI ahí. Bien, una, una otra cosa que quiero hacer aquí no, ahora es, uh, si ustedes se acuerdan, yo he hecho unos cambios y yo he visto lo que ha pasado, pero lo que pasa si yo... Bien, déjame hacer un callback. Por ejemplo, si yo hago, si me vengo aquí uh, y le voy a quitar esto, esto está inyectando una configuración por un nombre uh, no lo voy a entrar en muchos pormenores ahora pero si intento si hacernos refresh ahora lo que pasa es uh, ustedes pueden ver el error que ha pasado en Quarkos directamente en el browser y lo, lo que hacemos también es nosotros uh, uh, revertimos la, la, la gestión para que lo que ha pasado sea el primero que ustedes puedan ver, entonces lo que, que ven aquí es que la clave no puede ser vacía, porque yo lo he puesto vacía aquí. Uh, si la, la pongo otra vez, entonces yo puedo hacer un refresh y esto se, se, se, se queda bien uh, otra vez. Entonces, esa es una cosa que, que ustedes pueden ver cuando ustedes cambian el código y tienen un problema, lo pueden ver directamente aquí, y lo pueden ver uh, de forma más sencilla. Ahora, otra cosa que... que nosotros tenemos ahí, es el modo de... Uh, de testes, de pruebas. Uh, lo que esté... Lo, lo, una de las cosas que nos hemos hecho ahora es... El, yo cambio el código, y ustedes pueden ver el código. Pero algo que nosotros soportamos también es... Cuando ustedes cambian el código, nosotros podemos ejecutar todas las, todas las pruebas que ustedes tienen uh, y ver si algo está, está, está bien o está malo. Entonces lo que voy a hacer aquí, ahora las pruebas están, están en pause, Lo voy a hacer uh, para hacer un resume. Y lo que ha pasado ahí es que uh, Quarkos ha ejecutado tres testes, todos han completado, todo está bien. Uh, ahora déjame hacer aquí los cambios le voy a hacer aquí que le voy a hacer el de este teste déjame cambiar este para hacer bueno, este es para hacer un, un test normal okay, vamos a ver cómo, cómo está ahora ahora no está todo bien, entonces lo que pueden ver aquí, este test de lo que está haciendo es, uh, va a buscar el número que ha sido uh, uh, hecho por el servicio y si, si el status code es un 200 y si empieza por BK uh, bien, lo que puedo hacer ahí es, déjame poner hola otra vez uh, y si me voy aquí, perdón, uh, si me voy aquí al resource, ahora ya desapareció. Esto, si hago el get, déjame ejecutar. Está hola. Y ahora déjame ver. Esto, déjame ver que esto... Parece que hay un problema, no sé lo que ha pasado. No a aplicar el test, déjame ver, esto debería ser ejecutado. Ahí está. Entonces lo que ha pasado ahí es que este test ha, ha sido ejecutado uh, al mismo tiempo que estoy eh, haciendo el dev y ustedes han viendo que un test ha fallado uh, y pronto pueden ver lo, lo, que ha, lo que ha pasado. Uh, y este test ha, ha fallado porque yo he cambiado el código para esto um, hacer un volar aquí y no es lo que el test está uh, eh, eh, esperando ahora si lo puedo otra vez como estaba y me voy aquí a ver ah, aún está fallando déjame ver lo que pasa ahí uh, Ah, sí, ya sé lo que pasa. Perdón. Lo que pasa ahí es que los test están ejecutando en 8081 y yo también estoy usando la aplicación 831. Perdón por eso. Yo no he, me equivoqué ahí. Entonces déjame cambiar eso por 8080. 80. Ah, entonces por eso es que los testes no estaban ejecutando bien. Pero a intentar esto otra vez. Ok. Ahí está, solo este ha pasado. Y ahora, si lo voy aquí, y le digo: uh, Hola. Y me voy aquí. Ustedes han visto ahora que Quarkos ha ejecutado este test y lo ha dicho aquí: ya, Hola. Uh, no está bien porque está expectando una string uh, empezado por BK. Y bien, y se lo que un cambio otra vez uh, para eso. Y le vengo aquí al consola donde dice que ha ejecutado todos los testes nuevamente y todos han pasado. Um, Quarcos es inteligente al punto de uh, solo ejecutar los testes que tengan cambios. Entonces, le puede ver que tiene que ejecutar ese, esa prueba porque esa ha cambiado el código que, que, que está. Um, a, a, a, a testar uh, ese servicio, entonces uh, va a ejecutar ese teste. Si ustedes tienen, tienen otros, otro, otro, otras pruebas que, que, que no están relacionadas, Quarkus no los va a ejecutar, entonces uh, pueden estar tranquilos que uh, Quarkus no va a ejecutar todas las pruebas que ustedes tienen en el código siempre que hacen un cambio. Pero ese es opcional, ¿sí? si ustedes tienen, ustedes pueden hacer un pause. Y entonces los, nada, nada es ejecutado aquí eh, y todo funciona bien. Ahora, otra de las cosas es que, uh, mirando un poco más la organización de, de, de, del código que ustedes tienen aquí, es. Vamos a mirar al, uh, al POM file. Ahora, si ustedes ven el POM file, uh, uno de los secretos que Quarkus tiene uh, es el Maven plugin. Entonces, el. el Maven Plugin, o el Gradle Plugin, plug uh, si ustedes tienen usado un Gradle, es lo que hace la, toda la transformación que, que el Quarkos necesita. Entonces, esto es algo que van siempre a necesitar uh, en, vuestro, eh, en vuestro proyecto. Uh, el plugin no es nada de, de, de, de, es muy sencillo, ustedes no tienen que, que, que hacer nada, solo ponen plugin y el plugin automáticamente lo va... a hacer la, la, toda la transformación que sea necesaria por, por ustedes. Ahora, otra cosa que ustedes no, aún están viendo ahí es que las dependencias son dependencias de Quarkus. Para todo, mismo para cosas como REST o Swagger, uh, o para hey unit son, son las dependencias de Quarkus. Um, nuestra recomendación es que ustedes usen las dependencias que vienen de Quarkus porque ya están preparadas para hacer todo lo que yo he hecho antes, de la transformación de código, hacer cosas en build time. No lo pueden usar las dependencias tradicionales si lo quieran, pero como esas dependencias no están preparadas para, para lo que yo expliqué antes, entonces ustedes no van a, a disfrutar de todo lo que los puedan hacer de Quarkus. Um, si ustedes usan yo lo pueden escoger de ya, pero. Una cosa que nosotros también hacemos es, nos damos un quarkus un Bomb, que tiene todo lo que quarkus tiene, entonces ahí, después también es muy sencillo, si ustedes quieren algo, ustedes pueden decir un um, Manage dependency y ustedes pueden buscar uh, lo que tienen de aquí y lo pueden importar directo uh, para ustedes. Um, ahora... Le estaba mostrando el Quarkos test a poco, entonces esta es una de las pocas anotaciones que ustedes usan de Quarkos uh, directamente Entonces ahí ustedes pueden ejecutar uh, este test directo de vuestro IDE y ahí lo, lo ven que lo que hace es que empieza una, un servidor de Quarkos, le, le, le, le ejecute la prueba y, y se va um, a poquito yo estaba teniendo un problema porque me olvidé que estaba ejecutando la aplicación uh, principal en 831. Porque el Quarkos, por, por, uh, por omisión, lo que hace es ejecuta los tests en 831 para que ustedes puedan tener el modo normal a ejecutar. Si ustedes se sí acuerdan, aún tengo el Quarkos en a ejecutar aquí en 880. Y, y entonces puedo también ejecutar los testes al mismo tiempo sin tener que parar. El, el servidor porque estaban ejecutando en otro, en otro, en otro número de puertas. Uh, y después otra cosa que, que, que, que ustedes van a ver es tienen este application.property que todas las configuraciones que Quarkus tiene, lo vamos a poner ahí. Uh, tenemos muchas cosas que ustedes pueden, pueden hacer. Uh, por ejemplo, yo, esta es que ya he cambiado de, de, de la puerta de Quarkus. Uh, y algo que ustedes pueden también hacer es que uh, Cuando quema una configuración aquí Cambios cuarcos también se va a reconfigurar Y se va uh, a hacer uh, el, el reload de la configuración uh, Entonces también el application.propiste también, también lo, lo, lo hace con, con, con el live reload uh, Que lo he hecho antes Ahora, uno <coughs> déjame hacer un otra cosa aquí entonces una de las cosas que ahora lo no voy a hacer es me voy a Déjame ver no es aquí que yo tengo ahí yo voy a, a usar esta esta configuración que es cuarcos contiene image build equals, equals true y cuarcos componentes deploy para true entonces estas son dos uh, properties propiedades de configuraciones que yo puedo a pasar directamente en el build y lo que esto va a hacer es le va... me va a a, a, a... a crear una imagen de docker y le va a poner esa imagen de docker en Kubernetes que yo tengo a ejecutar en vía en ambiente local entonces eso fue muy sencillo uh, solo he hecho con, con, con, con eso no tiene ni que, que, que, que, que, que crear un Dockerfile, nada, solo con, con, con dos propiedades de configuración lo pudo hacer eso. Entonces, si yo voy y digo aquí un Docker Images, ustedes van a ver que voy a tener aquí uh, este Radcortez Nombre API uh, que la he hecho a 34 segundos atrás. Y si lo hago, déjame aumentar un poco esto para ver si un poco mejor. Uh, yo te lo puedo hacer así Y si lo hago un QCTL uh, Logs uh, Ahí tienen un pod que está ejecutando cuarco uh, La misma aplicación que yo tenía antes uh, Está ejecutando ahí Entonces lo que puedo ahora hacer es Si me voy otra vez a el browser de 8080 uh, ah no, esto está, está mapeado solo para 80 por, por kubernetes entonces voy pues, solo a localhost, ustedes van a venir la aplicación de Quark otra vez pero ahora esta está ejecutando en kubernetes es solo, solo con dos, dos propiedades ahí y ahora una cosa muy, muy chévere es que yo puedo ahora hacer un MVN aquí ven, quarkos-nmotev y lo que quarkos-nmotev lo va a hacer es que la misma cosa que ustedes tenían con el modo de radiador en el ambiente local lo van a tener para Kubernetes entonces ahora yo tengo el quarko está ejecutado en Kubernetes, está conectado con lo que tengo en el IDE entonces yo puedo hacer los cambios también que lo estaba haciendo antes, por ejemplo, aquí en hola Y si voy ahí Y me voy a localhost numbers generate Ahí tiene hola Y esta ahora ustedes, ustedes están haciendo los cambios directamente en, en, en Kubernetes Si lo muestro, si lo um, Pongo aquí el log de Kubernetes, ustedes ven que tiene live reload que está siendo hecho aquí Claro que tarda un poquito más, porque uh, el todo, todo, todos los cambios tienen que ser pasados por HTTP porque es la única cosa que tenemos disponible entre Kubernetes y nuestro ambiente entonces esto tarda un poquito más uh, pero uh, bastante útil en mi opinión porque, por ejemplo, es útil cuando ustedes tienen cosas que en Kubernetes como banco de datos o, o un servicio de Kafka que ustedes no, no pueden usar en vuestro ambiente local, quieran que lo conectar en Kubernetes, entonces ustedes pueden pasar pues, esta aplicación de, de, de Quarkus para Kubernetes y, y hacer el desarrollamiento de la de, de aplicación uh, con, con el remote. Acá hay una pregunta de la audiencia, Roberto. Sí. Ok, la pregunta es la siguiente: está, está un poco compleja, pero voy a tratar de decirla bien. Okay. La pregunta dice así. Quarkus soporta y de potencia transaccional al utilizar un sistema distribuido. Es decir, escalamiento horizontal el Kubernetes. Creo que la pregunta es: ¿cómo y qué también soporta Quarkus el escalamiento horizontal? Bien, a I mí. Mean, Quarkus soporta lo que ustedes quieran quieran, quieran poner, ¿sí? Entonces, eso, eso es un poco. Um, si ustedes quieren hacer. Un escolaramiento horizontal, ustedes, ustedes pueden poner lo, lo, lo, lo, lo, todo lo que quieran uh, en Quarkos. Uh, lo que lo que tienen, si ustedes quieren, por ejemplo, tener un, una cosa de Kafka, sí, uh, lo pueden hacer. Ahora, muchas veces lo, lo que pasa es que lo que tienen que hacer es las librerías, las framework que están utilizando con Quarkos, tienen que soportar ese escolaramiento. ¿sí? Quarkos por sí solo, no tiene que hacer eso, porque Cuerco lo que hace es Le da este ecosistema que ustedes pueden utilizar Ahora, si ustedes quieren hacer ese escalonamiento uh, Ahora depende un poco de, de, de, de, de, de, de, de, qué, de qué aplicaciones, qué frameworks lo quieren usar ¿Quieren usar Kafka? Sí, lo pueden usar ¿Quieren usar cosas como Infinispan uh, Que soporta también ese, ese escalonamiento um, horizontal, sí, también lo pueden hacer entonces, eso es un poco más dependiente de la librería y la framework que la vamos a usar con Quarko, do que de, de que Quarkus por sí solo. Pero si ustedes, pero, pero Quarkus funciona en, en cualquier modo, uh, dice que desde que la framework o librería que la, que la tengan a usar también soporte. Eso, eso no es como un problema. Espero que tengan entendido la cuestión bien y que, y que la respuesta también sea entendida. Um, ok ahora lo que lo que lo quiero mostrar ahora es déjame déjame quitar esto y me voy a ejecutar esto otra vez local con dev y Bien, esto, esto tiene un servicio REST, uh, nada de más, yo he sido un cambio aquí, también nada de más Pero ahora yo sé que yo sé que muchas personas lo prefieren usar con Spring Entonces lo que yo voy a hacer ahí es... Yo tengo aquí una un aplicativo de Spring uh, Si ustedes miran este, este código Déjame ver aquí una cosa ¿Sí? Si ustedes miran este código, este código es un código Spring, ¿sí? Tiene REST CONTROLLER, REQUEST MAPPING No es un... No puedo cambiar para hola Aquí yo lo vez. Uh, ¿Será que eso va a funcionar o no? Vamos, vamos a ver Entonces si me voy al wI En... 180 Ustedes vienen que tengo aquí un hola uh, y ahora si hago un um, numbers hola el numbers hola sí oh, sorry no es number hola uh, so, es solo hola solo hola bien ahí tiene hola y si lo si me voy aquí uh, y lo hago cambios directamente en el código de Spring, eso también funciona. Entonces, um, esa es una cosa bastante interesante que también tenemos en Quarkus, es que nosotros integramos con... no integramos con todas la, las APIs de Spring, pero integramos con muchas de las APIs de Spring, Después pues ustedes pueden ver. Pero si ustedes prefieren usar las APIs de Spring para desarrollar uh, el servicio REST, bien, lo pueden usar. Y, y quieren todo lo que el Quarkos nos da de el live reload, de los tests, las pruebas y todo eso, pero usando las APIs de Spring, que es también muy muy muy chévere. Y ahora lo que les voy a mostrar es um, el modo nativo. Entonces, el modo nativo es uh, lo voy a compilar esta aplicación Uh, y ustedes han visto lo que he hecho ahora es con package con un profile llamado native y todo esto lo va también con, con, con, con, con la aplicación que ustedes la, la sacan con de de, de, de y lo que están viendo ahí es quarkus y la gradm la están transformando a este aplicativo para ejecutar en modo nativo esto esto es como Casi como estar en, a, a compilar una aplicación para C. Y si ustedes han hecho eso antes, um, ustedes saben que, que es una, una, una operación que tarda un, bastante tiempo. Entonces aquí, como están, están viendo, uh, está pasando tiempo y está compilando la, la aplicación. Entonces esto no es, no, no es algo que ustedes deban hacer. Siempre que quieran usar para nativo Mi, mi recomendación es que ustedes puedan tener un, un Continuous Integration que lo pueda hacer por ustedes Pueden desarrollar la aplicación usando la JVM normal Y testar con toda la JVM normal Y después en el CI lo puede hacer el build para nativo Que ambas las aplicaciones de, de, de, de, de JVM y de, y de nativo lo van a funcionar de la misma forma uh, La única diferencia es que una necesita JPM y la otra no y después todo lo, las diferencias que tiene de memoria y de CPU bien esto esto uh, está casi uh, casi casi claro que del tiempo que que, que, que, que, que, que tarda ahí uh, cuanto más código ustedes tienen va más a tardar y están viendo que esto va, uh, Casi dos minutos para, para hacer este build Entonces ahora lo que tenemos ahí, si vamos a target Ustedes van a ver que tenemos un number API render Que tiene 58 megas de memoria Solo de, de, de, de disco, lo quiero decir Y si... Uh, lo voy a hacer algo que ustedes nunca deben hacer Que es un cat a un, un, a un archivo binario Y ustedes van a ver que eso es un, algo que es binario y entonces ahora que cómo ejecutan algo que es binario bien en un sistema unix lo hacen con punto uh, slash y lo hacen target number API runner y ustedes no están viendo ahora que esto ha, ha empezado en uh, perdón aquí ha empezado en 27 milisegundos uh, entonces mucho más rápido que que, que, que, que el tradicional se lo voy a parar otra vez y lo voy a ejecutar bien qué rápido que es. Um, y uh, Bien, funciona funciona igual. Ahí está el hola el, el de, de, de Guatemala. Uh, y se voy a Numbers a generate. En el otro que, que, que hace los números aleatorios. Random. Uh, pero cuando tienen el modo nativo o cuando estamos ejecutando el modo nativo ya no pueden uh, usar el modo desarrollador o hacer cambios de código porque lo, lo que pasa aquí es que esto es un bien es nativo entonces no no no no ya no es ya no usa la JVM uh, entonces no pueden hacer eso ahora una cosa que les quiero mostrar ahí es si si abro aquí el mi monitor y le voy a buscar number API Ahora ustedes y vamos a memoria. Ustedes van a ver que este este ejecutable es todo está en 14 megas de memoria. Es muy muy muy poco, ¿sí? Y ahora para también para comparar, lo puedo hacer, lo voy a hacer un build normal ahora entonces si ustedes quieren lo puedo hacer en, en package ahora no estoy compilando con nativo solo voy a, a, a, a, a, a lo que los he mostrado antes ejecutando como, como como como dev pero eso no no no no no, no funciona para si ustedes quieren claro uh, ejecutar como Uh, como modo de producción, entonces si ustedes hacen build normal lo que van a tener en, en la pasta target es un, una pasta llamada Quarkus App, entonces ahí lo que ustedes pueden hacer es un java-jar uh, target-quarkus-app y después en el quarkus-run.jar y entonces eso va a ejecutar vuestra aplicación lo que están viendo ahí, ahora en esta aplicación también tampoco tiene el modo de desarrollador, porque eso ya está como si fuese fuera un modo productivo entonces ahí ven que la aplicación ha, ha cargado en uh, un poco menos de un segundo so, entonces la diferencia que tienen del modo de nativo y se lo voy aquí, voy a buscar por, por Java entonces, ahí en, en Java tenemos uh, un Java que tiene 800 MB, que es no sé lo que es, uh, pero este es del Quarkus, uh, porque tiene el PID más, más grande y yo lo he empezado ahora. Esto debe ser de algo de mi idea. Entonces, están viendo la, la diferencia que hay de memoria entre, entre un y otro, uh, de modo nativo con el modo de, de JVM. Um, y, y pienso que eso era la demo que os quería uh, enseñar hoy. Uh, todo este proyecto que lo he mostrado está en GitHub, lo pueden buscar ahí. Tengo un, un otro servicio aquí que es mucho más, mucho más complejo. Lo que tiene ahí es. Uh, usa. Uh, Esta ahí es un, una tienda de libros donde ustedes pueden. Uh, crear libros, apagar libros y todo eso en un CRUD y entonces ahí lo que tienen es, también es ya tienen una resource con, con todas las cosas para, para, para, para, para crear los libros uh, tienen un repositorio usando uh, JPA o Ivernate uh, tienen también un uh, modo reactivo uh, usando este que usa Kafka por atrás para para caso de no puedan poder crear un libro, lo puedan hacer después. Y entonces, ahí lo que quería también mostrar ahí es: si yo busco por, por Quarkos aquí, la única cosa que encuentro es un deserializer para, para, para Kafka, uh, que estoy usando de, de, de, de, de Quarkos. Pero todo, todo lo resto ¿no? es todo uh, APIs tradicionales, sea Ivernight, sea Restizzi, sea casca uh, directo entonces no tienen que, que aprender nada muy diferente de lo, lo que ustedes ya ya ya ya saben de vuestras aplicaciones tradicionales no, no, no es eso perdón uh, entonces eso ahí es uh, me estoy, estoy abierto a más cuestiones ahora. Um, si tenemos las cuestiones, uh, tendré mucho gusto en, en la responder. Uh, espero que, que, que mi español uh, tenga sido suficiente para ustedes entender lo que yo estaba explicando. Ok, acá tenemos una pregunta de Andy Estrada. La pregunta sí. es así. Quarkus, ¿contiene un módulo reactive para bases de datos no relacionales? Imagino que reactivo para Mongo o algo por el estilo. Nosotros tenemos integración para Mongo, sí. Uh, no lo sé cuál es el estado de, del reactive para Mongo. Déjame ver. Uh, uh, déjame ver si ¿cómo está el soporte. Uh, MongoDB Client. Sí, tenemos el... el el React y Mongo Client, que ustedes pueden usar. Lo puedo, déjame ver. Ok. Vamos Después a... Yo, me voy a poner aquí, lo que voy a hacer es aquí en los comments, no sé si lo puedo poner algo en los comments. Eh, si lo colocas en los comments, yo lo retransmito. Uh, no sé si lo consigo poner algo aquí, pero lo puedo hacer en el chat aquí. Entonces, eso es la, el guide para el, para el modo reactive de MongoDB, de la extensión de Quarkus. Ok, entonces, ahorita les estoy colocando en el chat el, el enlace que les quiere compartir Roberto. Y también lo coloco en, acá en la parte de abajo. Entonces, ya sé. qué cosa, eso. Entonces, nos estamos acercando al final. Si alguien más tuviera dudas, este es el momento de manifestarlo. Creo que fue un, un webinar bastante productivo. Yo aprendí por lo menos la, la parte de Spring, que no sabía que ya estaba tan desarrollada. En su momento la, la vi. Entonces, como hay un retraso como de 5 o 10 segundos, esperemos para ver si hay más preguntas y si no, pasaríamos a... A la parte final, que es el sorteo de la licencia IntelliJ. Y creo que Andy estuvo bastante activo, entonces eh, te dice millones de gracias por todas las sí. respuestas que le que leíste durante el extremo. Uh -huh. uh, bien, si ustedes no tienen cuestiones, no hay problema. Ustedes me pueden um, uh, buscar uh, adelante. Yo lo entiendo que ahora... Pueden estar usando cuarcos y ustedes solo han sabido de Cuarcos ahora, pero si ustedes tienen otras cuestiones más adelante, lo pueden, me pueden buscar en Twitter o, o GitHub o lo que sea y me pueden preguntar lo que quieran uh, más adelante, está todo bien. Ok, pareciera que no hay más preguntas, entonces te vamos a pedir un favor. Sí. Eh, siempre al final de las reuniones de yub, nosotros sorteamos una licencia de Intel y que para los que no lo saben vale aproximadamente como 500 euros, 500 dólares. Siempre anda por uh -huh. ahí el en precio. Entonces te pediríamos que lances una pregunta al aire y la primera persona que la responda bien se lleva la licencia. Es un concurso simple. No, que no sea muy difícil la pregunta, pero pregunta al aire y el primero que le responde y yo estoy pendiente de... Déjame, déjame ver una, una pregunta que sea sencilla más interesante. Bien, déjame ver qué tal esta. Uh, ¿Cuál fue la primera versión LTS de Java? Ok, entonces, la repito, ¿cuál fue la primera versión LTS de Java? Esperamos unos segundos a ver si alguien lo sabe. Entonces, sí hay como 15, 20 segundos de retraso, pero en este momento debería estar saliendo al aire. Si no saben, también lo pueden buscar en Google, que, la, que Google ha de, ha de saber. <risa> ok, acá Néstor propone que ya va 8. ¿Es correcto o incorrecto? Ah, no, ya va 11, perdón. ¿Ya 8 o 11? Eh, respondió 11. hecho <risa> <risa> <risa> <Sí>, respondió 11. <risa> sí, está, está correcto. Ok, entonces, Néstor, eh, yo lo conozco, él es un amigo de El Salvador, acá en Centroamérica, que ya participó en varios eventos de Guateyug. Entonces, felicidades, Néstor, si estás... Viendo esto 30 segundos en el futuro, acabas de ganar la licencia Intel y valorada en 500 dólares. Entonces, comunícate por mensaje privado con la fanpage de Guateyú y ahí te estaremos enviando la, la, la licencia. Y, pues, eso sería todo por el día de hoy. Si no hubieran más preguntas, pues, creo que agradecerte nuevamente, Roberto, y creo que más allá de agradecer por el webinar, por todo el trabajo que están haciendo Red Hat, porque sí han, han hecho un impacto bastante positivo en el ecosistema de Java. Entonces, es lo digo como usuario de Quarkus me ha gustado bastante el, el framework. Uh, gracias uh, y muchas gracias por, por, por, por usar Quarkus y, y espero que, que, que otras personas lo puedan empezar a usar y mm. más más vez si ustedes tienen otras dudas más adelante uh, sean, uh, me pueden venir a hablar conmigo que yo tengo todo gusto de, de hablar con ustedes otra vez y, y responder todas esas dudas que, que puedan tener. OK. Entonces, pues, bueno, gracias a todos los asistentes y nos vemos hasta el próximo mes con un momento más de Guatello. De Vaya, muchas gracias.